Hola, soy Iván y les doy la bienvenida a Profe Iván MX. En los últimos meses, los profesores nos hemos visto arrastrados a una nueva normalidad las clases virtuales. En cuestión de días tuvimos que pasar de estar frente al grupo a estar frente a una pantalla y una cámara. Y la verdad no es algo fácil. Pero en este video te voy a dar algunos consejos de lo que a mí me funcionó durante la transición a clases virtuales, a lo que les voy a llamar las 5 s. El primer punto es tener el equipo necesario. Debes asegurarte que tu computadora sea capaz de soportar largas jornadas de transmisión. Ya sea que utilices una computadora de escritorio, laptop o tu tablet, busca que el disco duro y la memoria estén lo suficientemente liberados para que trabaje con rapidez. Incluso puedes utilizar tu celular, solo ten en cuenta la cantidad de batería que tienes. Uno de los componentes principales para que no batalles durante la clase es utilizar audífonos. Esto ayudará a que no tengas un sonido que se vicie, es decir, que se genere un eco cuando alguien más tiene su micrófono y bocinas abiertos. Además, te ayudará a entender más fácil lo que tus alumnos te digan. El último punto del equipo es el micrófono. Ya sea que los audífonos que utilices cuenten con micrófono integrado, o tengas uno externo, así como el mío, tener un micrófono cerca ayudará a nuestros alumnos a entender mejor lo que estamos diciendo y ayuda a que no tengamos que estar hablando con voz alta o gritando. La gran mayoría de las computadoras cuentan con un micrófono integrado, sin embargo no te recomiendo utilizarlo ya que estos, por estar más abiertos, suelen detectar sonidos en el ambiente en el que estés y generan distracciones. La siguiente E es espacio. En esta nueva normalidad, con el home office, podemos decir que estamos invitando a nuestros alumnos a la intimidad de nuestra casa. Sin embargo, si elegimos nuestro espacio correctamente, podemos seguir teniendo cierta privacidad. Es cierto que no solo nosotros estamos en home office y que tenemos que compartir espacios con el resto de la familia. No obstante, te recomiendo no impartir la clase en los espacios comunes. Esto porque nos puede generar distracciones o incluso momentos vergonzosos. ¿Recuerdan todos los videos virales de familiares apareciendo en ropa interior o pequeños interrumpiendo a sus padres en videoconferencias? Sí son graciosos, pero no queremos ser virales de esa forma, ¿verdad? Elige un lugar cerrado con suficiente luz, ya sea natural o artificial que permite enfocarte completamente en tu clase y desconectarte de los demás. La siguiente E es algo lógico, pero necesario de puntualizar. Estar preparado. Aceptémoslo. En clases presenciales es muy fácil llegar a clase e improvisar, y más si es una materia que ya tenemos tiempo impartiendo. Sin embargo, en esta modalidad, el no estar preparado se nota y mucho. Si es un tema teórico, ten lista tu presentación, o bien un esquema de los puntos por los que vas a pasar. De esa forma, puedes tener un hilo conductor. Y esto nos da paso a la siguiente E. Si bien una presentación nos puede ayudar a tener una estructura, es necesario que te adelantes un poco a lo que podría pasar durante la clase. Analiza el tema y su explicación y anticipa en qué puntos los alumnos podrían hacerte preguntas. O bien, establece varios puntos de control en los que apliques preguntas, alguna discusión o actividad de repaso. Esto te ayudará a captar la atención de tus alumnos y es una buena forma de calificar el aprovechamiento. Y por último, y la que considero más importante en estos tiempos, entretener. ¿Cómo Iván? O sea, ¿necesito hacerles show? Sí y no. Seamos honestos y pongámonos en el lugar de nuestros estudiantes. Hay estudiantes que pasan entre 6 y 7 horas diarias frente a la computadora tomando clase. ¿Por qué no aprovecharnos de eso y entretenerlos? Hay que tomar en cuenta que no estamos en el salón de clases, donde rápidamente nos damos cuenta cuando un alumno está perdido y no está poniendo atención. En las clases virtuales tenemos una pantalla de por medio, y en algunas escuelas ni siquiera es obligatorio prender la cámara, así que es muy fácil perderlos. Una de las mejores formas de captar la atención de los alumnos es tener la clase como si fuera un programa de televisión o un programa de radio. Vamos a darles clase, pero tratando de llevar una dinámica sencilla para que ellos puedan sentirse parte. Aplique entrevistas, pon videos, Hazlos participar con encuestas, subeles memes o GIFs relacionados con el tema. Ellos son tu audiencia. Juega con eso. Las 5 es que a mí me han funcionado en esta nueva normalidad educativa. Espero que a ti también te funcionen y que genere una mejora en tus clases virtuales. Si las aplicas, cuéntame en los comentarios lo bonito de este tema es que es un tema evolutivo y en unos meses podríamos hacer una segunda parte. No olvides suscribirte, activar las notificaciones dando clic en la campana y seguirnos en las redes sociales. También apóyanos regalándonos un like y compartiéndolo para que llegue a más personas y podamos aprender juntos de este y otros temas. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de Profe Iván MX. Pórtense bien.